Bueno, recién terminamos un día con una terapia intensiva, una mujer que vino de Rosario. Eh, en general vienen de otros lugares donde dicen, bueno, yo la verdad es que ya que no la tengo todos los días y no la tengo, no la puedo ir a ver los días a... miércoles y no puedo ir a verla a su propia casa los días jueves y no puedo tomar con ella una terapia personal, bueno, listo. Eh, ya que no me resulta muy fácil encontrarme con esta mujer, voy a ir a pasar todo un día ...para que ella aplique todas las técnicas que rescató como, como las más mejores... Este, ...y las aplique en ese día para, para este, transformarme en una de esas terapias... ...que llamamos intensiva justamente por lo intenso... Eh, ...entonces eh, se trata de pasar un día conmigo, eh, no necesariamente pegados... ...sino que yo doy consignas, a veces sí, dependiendo el caso dependiendo de cómo sea la persona, este, pido excepciones, hoy pedí una excepción, por ejemplo, esta persona, habíamos llegado a un nudo y, y quedaban unas cuantas consignas por hacer y les dije a, a, a mis chicas, no, listo, basta, ya está, no, no le hagamos hacer nada más porque hemos tocado el nudo y, y ahora quiero que descanse y quiero que esté conmigo y quiero que no hagamos mucho. Eh, recuerdo, y, y Cira lo debe recordar, Cira de Miramar, este, cuando vino estuvo todo el día girando como un trompo y en el final yo dije voy a quedarme sentada con ella como si eh, hoy comenzáramos una profunda amistad y, y bueno, y la sellamos, sellamos así en un sillón, este, un encuentro de amistad eterna. Este, seguro que me estás viendo y te mando un beso eh, Y a veces no, a veces no hay sillón Y, y, y no hay contacto y es adrede Las terapias intensivas este, merecen el tratamiento de, viste cuando el médico pasa por tu cama y mira tu historia clínica y dice bueno acá corresponde tal cosa o incluso el que te viene a traer la comida viste que pasa por tu cama en el, el sanatorio y dice a ella no le no hay que darle de comer hoy bueno esto es lo mismo, este me fijo a ver eh, qué es lo que más te conviene y te lo doy para terapias intensivas que es pasar un día en, en casa, en mi ritmo, en mi vida cumpliendo con consignas que están este, diseñadas para afectarte, que no son todas iguales, no son todas... Este, eh, a veces son las mismas consignas, pero la intensidad es diferente y la reacción es diferente porque vos reaccionás frente a los eventos de una manera particular y privada. ¿no? El otro no reacciona igual que vos. Bueno, ese análisis lo hacemos en la terapia y Johnny te va a dar toda la información para que te conectes conmigo y podamos empezarla.